Marca y presenta Tips y consejos para tu marca ¿La autorización del nombre de mi empresa me da el derecho de usarla como marca? Sabemos que es un tema de mayor profundidad debido a las variantes legales del mismo y esta nota no será un extenso planteamiento de derecho. Por el contrario, brindaremos una sencilla y práctica explicación para aquellos que solo requieren saber si con la autorización que obtuvieron de la Secretaría de Economía o la Secretaría de Relaciones Exteriores para usar una denominación para su empresa es lo que les da el derecho de usarla como marca. Cualquier tipo de sociedad mercantil que elija usted constituir, sea una SA, SC, una SAS, uno de los primeros pasos por los que tendrá que pasar será la de elegir la denominación de su empresa y esa denominación pasará por la autorización de la Secretaría de Economía o pasó anteriormente por la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y es que muchísimas personas por desconocimiento y por falta de una asesoría adecuada dan por hecho que al obtener la autorización de la denominación y hacerlo ante el notario o en el sistema de creación de las SAS, ya tendrán el derecho de usar esa denominación como una marca. Y no es así. El nombre de su empresa lo autoriza la Secretaría de Economía y el registro de marca lo otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y este procedimiento de registro de marca en México lleva al menos seis meses y en muchos casos más de seis meses. ¿Por qué? Porque es un procedimiento y no un simple trámite. Esta situación de invasión entre denominaciones y marcas no es nuevo, y se debe a que las autoridades mexicanas no han logrado establecer un sistema efectivo de información que evite el que la denominación autorizada para una empresa sea igual o semejante en grado de confusión con una marca registrada, o viceversa, que el registro de una marca pueda estar invadiendo derechos de la denominación de una empresa que se dedica a las mismas actividades que la marca registrada, ¿sí? Así es, todo un embrollo que deberán de disputarse entre las partes de la marca en conflicto, porque entre que son peras o manzanas, el titular de una marca registrada tendrá siempre de inicio la presunción de que goza de un mejor derecho que quien no tiene ese registro de marca. Y entonces... ¿Qué hacer? Lo ideal es que, antes de que usted solicite la autorización de la denominación de su sociedad mercantil, usted cuente con un informe de parte de especialistas en marcas para que se logre empatar las expectativas de otorgamiento de su denominación mercantil y el otorgamiento del registro de su marca. Pero si usted se encuentra en el punto en el que ya obtuvo la autorización de la denominación de su sociedad mercantil y aún no ha empezado con el registro de su marca, es un tema urgente por atender. Ya que entre más pase el tiempo en el que su marca no tenga registro, será mayor el riesgo de que usted esté abonándole a una marca que no le pertenecerá o quizás tenga que pagar abogados para que la peleen por usted. Porque siempre que usted se encuentre invadiendo derechos de una marca registrada, le representará altos costos económicos por multas, demandas, cambio de marca, mercadotecnia y publicidad. Recordemos que todo este planteamiento es solo si usted desea o insiste en que la denominación de su empresa sea su marca, ya que si separamos y vemos con claridad que la finalidad de la denominación de su empresa es darle la posibilidad de celebrar actos jurídicos y asumir derechos y obligaciones como contratos y convenios y que la finalidad del registro de marca es darle exclusividad de uso de ese nombre o logotipo para sus productos o servicios en el comercio. Aquí un ejemplo. Denominación de la empresa, Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, Sociedad Cooperativa Limitada. Marca registrada, Pascual Boeing, con registro 879,389. Entonces... Usted ahora ya sabe que la denominación de su empresa y la marca comercial de su empresa son dos cosas totalmente diferentes y que se logran legalmente mediante dos procedimientos por separado ante dos distintas autoridades. Regálanos un me gusta y síguenos por redes sociales para que estés bien informado.